Lo mismo pasaba en Mesoamérica, ¿no? Por las relaciones y vinculaciones. Pero cuando llegan los españoles rompen contra todo eso y el proceso de dominación tiene como estrategia política romper eso. Por eso cuando los pueblos indios o indígenas, a nivel de América Latina, empiezan a generar sus movimientos, un elemento que está presente en esa memoria larga de la que hablaba Gaia, es el hecho de reconstituirse a partir de aquellas viejas estructuras que existieron, porque por ejemplo ahora en México, ¿no? La arbitrariedad de los distintos poderes que se han impuesto sobre el indígena llevan actualmente a que mistecos, por ejemplo, los hay en Oaxaca, los hay en Puebla, los hay en Guerrero, ¿no? Y fueron divididos arbitrariamente y se les impuso y ahora esta es la.. No, ahora eres un guerrero y ahora eres un. Porque ellos son son mistecos. por eso cuando hablan de, la, de reconstituirse como pueblo misteco, están hablando de reconstituirse en esa memoria larga de todo ese pasado ¿no? que, que implica una totalidad estructurada con ciertas tradiciones con diferencias con otros grupos étnicos etc. ¿no? entonces ha sido muy complejo el proceso bueno, pero ya me desvié. y estoy hablando, yo quiero hablar de los afrodescendientes, pero es necesario hablar de los indígenas para hablar de los afrodescendientes. Miren, yo, de todo lo que dijeron, en realidad yo pues, soy antropólogo, ¿no? me lo indico como antropólogo, efectivamente estudié teorías críticas del derecho, los derechos indígenas, desde la antropología y este, estudios latinoamericanos también desde la antropología de ¿no? y como antropólogo yo trabajo lo indígena y lo afro, las dos cosas, porque hay antropólogos que trabajan lo afro y uno trabaja en lo indígena o trabajan lo indígena y trabajan lo afro pero resulta que uno va a un pueblo de afrodescendientes en México en cualquier lugar de América Latina y uno va a encontrar que por lo regular si no es que siempre comparten espacios con los indígenas, y con mestizos, qué sé yo, ¿no? Estas variantes que sabe que son mestizas, ¿no? eso Es un problema también que, que siempre ha estado ahí presente, ¿no? Porque nosotros siempre que decimos mestizo siempre, como les decía hace rato, pensamos español e indígena, ¿no? Y resulta que hay muchos tipos de mestizajes. Pensar que el mestizaje homogeniza es, un, es una equivocación, es un no, los, los mestizajes no homogeneizan, ni étnicamente, ni culturalmente, ni políticamente, no. Hay diversidad, diversidades de, de mestizajes, el mestizaje en México, por ejemplo, no es un mestizaje en Guatemala, que el mayor de Guatemala decía que él está aquí y luego no se habla de Guatemala, él lo sabe perfectamente bien, lo que es un ladino y las características que tiene el ladino en Guatemala. ¿no? Es una característica históricamente conformada con sus particularidades y con su propia especificidad. Por eso cuando uno lee eh, la parte del criollo de Guatemala, este, eh, que hasta el nombre se me olvidó, eh, uno encuentra precisamente esta especificidad histórica de un mestizaje que tiene su propia concreción. Entonces los mestizajes no homogenizan, esto es difícil de decir en lugares donde los estados han homogenizado a la población a través del mestizaje, pero esa es una pretensión que, que en realidad no la han logrado en todo. ¿no? Porque pues así es los mestizajes. Si el garífuno, por ejemplo, en Centroamérica es un mestizaje, un mestizaje entre negros e indígenas, indígenas, caribes y negros, eh, originariamente nacidos en África los primeros y luego sus descendientes y es un mestizaje pero es un mestizaje que tiene su propia lengua que tiene sus propias características su propia historia etc ¿no? entonces había que tratar a veces con, con cierto cuidado las palabras y cuando se preguntaba esto de lo indio y de la indígena a mí me parece que es importante también porque esto del de las denominaciones, había que aclararlas. Una primera cuestión que hay que aclarar es que debemos de distinguir, nosotros como estudiosos, tenemos que distinguir entre lo que son categorías.